Ya, yeah, no me hace feliz, menos sabiendo que dependo de ti. Man, no me hace feliz, y pensar que antes me juraste un infinity. Ya, yeah, no me hace feliz, menos sabiendo que dependo de ti. Man, no me hace feliz, y pensar que antes me juraste un infinity. Un infinity. Me lo si es en mí. Infinity my Dime que hago si me pasan me todas me las me horas. Me y no sé si esto sí es, es, es amor. Dime por qué esa guerra de demora. Hace más lento todo mi dolor. Y sé que esa también llora. Al escuchar toda mi canción. ¿Acaso te partieron El corazón? Ahora rompe todo mi corazón Yo no estoy feliz Menos sabiendo que dependo de ti Ma no me hace feliz Y pensar que antes me juraste un infinity Yo no estoy feliz Menos sabiendo que dependo de ti Ma no me hace feliz Y pensar que antes me juraste un infinity Pensar que antes me un Infinity Ya yeah, no puedo dormir Pero fue así Y pensar que antes me un Infinity